Bienvenidos a mi canal Creaciones Betina Si has notado que últimamente tu novio está como un poco distanciado contigo Hazle esta cajita a ver si se le enciende de nuevo la llama del amor En este video voy a reciclar una cajita Esta cajita mide en todos sus lados 10 por 10 centímetros Pero puedes utilizar la que tengas a la mano Vamos a borrarla con cartulina roja En esta parte vamos a medir 2 centímetros Acá en esta parte 1 centímetro y vamos a picar así o a cortar así. Voy a aplicar silicona líquida en este extremo y en esta parte para empezar a forrar sus lados. Acá doble el centímetro y voy a pegar así. ahora voy a aplicar silicona líquida para pegar estas partes pegamos así vamos a forrar toda la cajita y acá en esta parte voy a colocar esta cartulina en el fondo, voy a pegar voy a utilizar una chocolatina milky way, papel silueta, que sería para hacer el empaque, voy a doblar acá un centímetro, aplicamos silicona líquida, vamos a utilizar varios chocolates y pegamos así vamos a doblar así y acá en esta parte Doblamos y de nuevo vamos a pegar. Y colocamos dentro la chocolatina. Como les dije, vamos a utilizar varias cositas. vamos a dejar una bolsita vacía y vamos a copiar unos mensajes de amor eres más de lo que soñé, eres la luz cuando apareces, tú eres lo que siempre imaginé, cuando me acaricias me conviertes en princesa, adivina en quién pienso todos los días, cuando discutimos paso las noches enteras sin dormir siento que quiero verte cuando te vas, yo me muero por ti, te amo mucho más de lo que puedo, quererte es lo que siempre quiero ¿Qué sería de mí sin este amor me encanta la magia que tienes cuando me enamoras me mata tu mirada vamos a cortar Ahora vamos a tomar cada mensajito y lo vamos a doblar y lo vamos a, a colocar dentro de los paqueticos. Amigos, si se les ocurre alguna idea, algo que quieran que yo les, les haga, que sea como distinto, que sea algo como raro, me dicen yo lo hago. A los chocolates grandes, a los empaques grandes, les, les coloqué idea de dos noticas. Para esta copia más mensajitos. Espero les guste. Estos mensajes los saco de canciones o de Google. Igual vamos a cortar. Doblamos bien. Vamos a doblar bien para que tenga harto trabajo. Vamos a hacer. bueno ahora vamos a colocar dentro vamos a aplicar silicona líquida y vamos a sellar esto lo vamos a hacer con todo Ahora para que llamen más la atención, vamos a hacerles caritas. Estas son caritas kawaii. Pueden hacerle caritas de emojis. Vamos a hacer esto con todos. Nos quedaría así. Acá le dice corazoncitos. Lo adorno con corazoncitos. Esto si sí desean hacerlo. Ahora vamos a escribir en la parte superior un mensaje vamos a, a copiar la magia del amor y dibujamos acá una carita enamorada vamos a hacer lo mismo en todos los cuatro lados de la caja mejor dicho en toda la cajita se van a hacer caritas quedaría así acá en esta parte también vamos a dibujar caritas como les dije en todos los laditos y ahora vamos a escribir otro mensaje que me parece que está muy por inca. en este mundo Solo caben dos palabras. Te amo. quedaría así y vamos a doblarlo así vamos a tomar papel seda y lo vamos a arrugar así lo vamos a dejar por acá mientras colocamos el contenido los paquetitos de chocolates a cerrar acá, nos faltan caritas en esta parte ahora vamos a picar el papel seda, vamos a tapar esto bien vamos a aplicar ahora silicona líquida al mensaje y lo vamos a pegar en esta parte igual vamos a hacer una carita enamorada acá cerramos